Hay unos de compañeros y colegas de, de ustedes que no han podido asistir, porque también están, están trabajando en este horario, pero quiero agradecerle y transmitirle a todo el, el respeto con el cual eh, día a día eh, informan a todos los, los vecinos y a toda la ciudadanía, que creo que es la base fundamental también en el, en el hecho de poder transmitir la, la información para que uno. Que uno pueda disentir, se pueda disentir en el marco del respeto, poder llevar la, la información veraz a cada uno de los, de los habitantes de nuestro distrito, pero que sobre todas las cosas, poder hacer su trabajo de forma libre y sin ningún tipo de, de presión. Creo que todos los que están acá, acá presentes me, me conocen y a lo largo ya de prácticamente estos dos años y medio de, de gobierno saben cómo, cómo me manejo. Eh, y que, y que realmente el permito y quiero que cada uno de ustedes haga su trabajo de forma independiente indistintamente si en algunos temas pensamos de forma similar o pensamos eh, distinto la, la posibilidad de poder expresar de poder informar y la responsabilidad está sobre, sobre todos ustedes y eso para, para nosotros el tener, eh, poder contar con una, con una prensa independiente, con un periodismo independiente es de, de absoluta de, absoluta, de absoluto respeto. Entonces, nada, en este día en particular queríamos hacer un pequeño brindis, homenaje a todo el laburo que hacen cotidianamente, saber que el municipio tiene sus puertas abiertas, que, que todo el área, el área de prensa y comunicación nuestra también está en forma permanente, en contacto con, con todos ustedes, y desde el Estado uno trata de, de generar día a día. Eh, todo lo que es un, un espectro de información eh, muy transversal de diferentes temas y son ustedes los encargados de, de transmitirles a la masiva. Así que gracias por su labor cotidiana, gracias por estar acá presente. Y bueno, aprovechamos también para saludar en el cumpleaños al secretario de, de Gobierno que está un poco viejo, tiene 34 años. Así que bueno, les, agradezco, les agradezco a todos haberse, haberse acercado eh, y compartamos ese este, este vídeo entre todos nosotros. Gracias. Gracias.